Palabro, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Extiende este saludo a Gema, a toda la gente de Eurodis, a la gente de Rare Disease International. Desde México les enviamos un cordial saludo. Me permito extenderte algunos comentarios acerca de lo que me solicitaste. En México la condición de las enfermedades raras es una complicada, pero sobre todo es una muy intensa en búsqueda de soluciones que permitan que los pacientes tengan certezas de atención, acceso y, sobre todo, capacidades que les permitan a la academia y a las instituciones ponerlos en un seguimiento correcto para observar que sus vectores específicos de salud, aquellos que queremos que avancen en mejoría, sean los correctos. El problema en México, como en muchas partes del mundo, es el diagnóstico que es tardío, teniendo que prescindir de los elementos más importantes para poder hacerlo rápido, el tamizaje neonatal, eh, que, que todavía no es una realidad eh, contundente en México, los enfermos eh, padecen de los tiempos de espera para diagnóstico que a veces se prolongan por años. En eh, este país, las instituciones como tú sabes que más enfermos con padecimientos raros atienden son el IMSS, el Seguro Popular, el Issste, los servicios de salud de Pemex, los servicios de salud de las Fuerzas Armadas y algunas otras entidades eh, que desde los estados apoyan con servicios de salud pero estos son los más importantes En el IMSS tenemos el problema mmm, más importante que te puedo señalar del IMSS es lo tardío que eh, generan el trámite para el acceso de los pacientes teniendo diagnóstico confirmado y derecho a evidencia plena los pacientes a veces tardan meses en ser puestos en el camino de eh, la medicación y el tratamiento cuando lo existe. Bueno, este es un problema grave en el IMSS. Eh, con el nombramiento del nuevo director general, Miquel Arriola, esperamos que eh, tenga una solución a corto y mediano plazo este problema y podamos tener certeza de acceso en poco tiempo para los pacientes. En el IMSS la situación no es tan complicada, aunque son burocráticos también, los eh, trabajos para acceso de los pacientes identificados tardan muchísimo menos que en el IMSS. Diría que la complejidad tiene que ver más con la burocracia que se da en el uno a uno entre el paciente y las autoridades que lo atienden, pero fuera de ahí no hay un problema mayor. En Pemex, como son pocos los pacientes, no tienen una complejidad mayúscula. En el eh, los servicios de salud de las Fuerzas Armadas tampoco, aunque ahí no nos dan mucha información, son muy cerrados con sus informes y su eh, trabajo que hacen con enfermos con padecimientos de este tipo. El Seguro Popular es una mención aparte. Están haciendo un trabajo de cobertura para enfermos, sobre todo pequeños, eh, que me parece muy interesante. Hay tareas pendientes, hay que subir la edad de atención y cobertura por sombrilla, pero en este momento el Seguro Popular está teniendo un, digamos, ejercicio que es categórico y puntual a favor de los pacientes que van siendo detectados y que no tienen otro tipo de seguridad social. Recuerda que el Seguro Popular tiene que poner, valga el ejemplo que es un poco, es un poco molesto, pero lo que pone el Seguro Popular es dinero para un siniestro, los siniestros son las enfermedades raras que eh, como generan gastos catastróficos, tienen que ser cubiertas de esta manera. Hay pequeños que jamás en su vida habían tenido medicación y hoy tienen, gracias al Seguro Popular, eh, tratamientos que van de los 200 a los 250 mil dólares anuales. Ok, eso en términos generales es eh, lo que sucede al interior de las instituciones. Ahora bien, ¿qué estamos haciendo y qué está sucediendo? en torno a estos pacientes y todos los que tenemos que ver con ellos. Bueno, en el IMSS eh, trabajan con cerca de 350 a 400 pacientes con enfermedades poco frecuentes. Eh, la inmensa mayoría son lisosomales. En el ISTE trabajan con aproximadamente 120 también. La mayoría son lisosomales. En PEMEX 15. No llega seguramente a, a 20, también son lisosomales la mayoría. Y en los servicios de salud de Pemex estamos hablando de un universo de 25, de los cuales 15, poco más de 15, son enfermos con padecimiento de lisosomales y los otros tienen otro tipo de, de, de problemas. Por lo que te acabo de comentar, te darás cuenta que son pocos los eh, pacientes en México que son atendidos eh, como eh, sujetos con enfermedades raras. Por eso el trabajo es tan, tan, tan importante. Y sin embargo, con esta generación de pacientes que hoy mismo tenemos en tratamiento, estamos hablando no más de 750, 800. La erogación que el gobierno de la República hace siempre está sujeta a una enorme cantidad de discusiones porque, según ellos, representan un costo enorme para las arcas de la nación. El asunto, fundamentalmente, tiene una categoría de decisión política. Como en muchos otros aspectos, las decisiones políticas en México son las que garantizan o no que una circunstancia pueda mejorarse, ponerse en marcha o simplemente cancelarse. ¿Cuál es mi diagnóstico acerca de estos procesos? Bueno, uno que si las condiciones que hoy han mejorado, habrá que decirlo, continúan con este paso, nos vamos a tardar mucho para que tengamos certezas que abarquen a muchos más. Por lo que tenemos que implementar un programa de acción más vigoroso que permita que las decisiones tomadas desde el legislativo hacia la academia y que permean a las instituciones y a nosotros puedan llegar de manera más inmediata, óptima, pero sobre todo resolutiva, que estén puestas en el. Código más importante en el documento más importante de la nación que es la constitución. Hemos desde la FEMEXEL y modificado dos veces el artículo cuarto constitucional en cuatro articulados y tres fracciones que han permitido garantizar gastos catastróficos y una categorización independiente de drogas huérfanas. La cofebrisa está haciendo un trabajo sobresaliente con aprobación de nuevas moléculas, lento, sí, pero constante. Y eh, el diagnóstico sería que o apuramos el paso, o estos procesos van a tener lamentablemente, lamentablemente, en el camino, personas a las que no pudimos finalmente ayudar, tenemos que apurar el paso. Desde la del del bioindustria estamos trabajando en la base de datos más importante, le llamamos el FARO, adicionalmente estamos trabajando en un proceso vinculatorio de apoyo psicológico que se llama ACCES-Salud, que es un esfuerzo muy interesante en el que trabajan profesionales de la psicología, con el apoyo de, de personas dedicadas a las redes sociales. Por supuesto necesitamos una ventilación o vinculación o vocación de difusión que desde el exterior empuje las causas de los mexicanos. Es un error pensar que gente de fuera pueda hablar de, de, de temas de dentro, tenemos que pensar que quienes conocemos las tripas del asunto somos los que vivimos aquí. Y esos que vivimos aquí, padecemos todos los días lo malo y gozamos lo bueno que se puede dar con resultados que alcancen a más, de manera más inmediata y también mejor. El Legislativo está haciendo un trabajo que nos parece fundamental. Tenemos ahora mismo una cercanía con... Específicamente seis legisladoras, seis diputadas y con tres senadores del de, eh, PAN, fundamentalmente, y del de Partido de la Revolución Democrática, uno, y del de Partido de Revolución Institucional, otro. Esos eh, nueve legisladores son importantes como ariete que penetra hacia el Congreso y puede extender nuestros comentarios, peticiones, necesidades, pero sobre todo puntos de vista que deben ser tomados en cuenta. Sin duda, una de las funciones que tenemos que mejorar es la de la vocación de información hacia las que entendemos son personas que no conocen el tema y de esta forma hacer que sea posible que se sensibilicen. Por lo demás, el diagnóstico tendría que ser concluyente y contundente en el sentido de trabajar más de manera decidida, trabajar más de manera determinada, trabajar más de manera rápida, con argumentación correspondiente para que no exijamos por exigir, sino exijamos atención y acceso, gracias a argumentación sólida que venga no solamente de México, sino de todas partes del mundo. Gema, uh, eh, Paloma, eh, adicionalmente les informo que eh, la disposición y el ánimo del Proyecto de México y de la FEMEXER, como ustedes conocen, es trabajar. Ustedes nos vieron en la Semana Global. Hacemos un esfuerzo que parece, por lo menos a nosotros, nos parece, el importante y el necesario. Queremos decirles que las apoyamos en todas las iniciativas que ustedes tomen, sobre todo en lo que tiene que ver con la nación y la región. Y que, a título personal, me gustaría intervenir en temas que tengan que ver con toma de decisiones directivas. Me gustaría ser parte de los boards que están ustedes conformando para desde un punto de vista más cercano a quienes deciden las cosas allá, eh, me permitan colaborar y participar. Soy un hombre que siempre ha pensado que la pasión, el conocimiento y la argumentación decidida hacen que las cosas sean posibles. Por lo demás, acá estamos siempre intensos en el tema hacer que las cosas buenas sucedan lo más rápido que sea posible. Me integro a todos sus a todas sus opciones de trabajo, me integro también a todos sus planes, les pido que me tomen en cuenta para poder ser parte del de núcleo de directivos que toma decisiones consensuadas de ser posible. Por lo demás, les envío un saludo de parte de todos acá en México. Muchas sí. gracias.